Cada uno de tú te quiero, de tu caricias, de tercio pelo De Siento nostalgia de este amor mío, solo podía aliviarme un solbito de tu cariño. En la noche me besaba jurando estar siempre conmigo, pero al despertarme había sido, ahora no sé cómo encontrarte, me quedo en casa por si vuelves a buscarme, aferrándome a la esperanza, como el río a su cauce el poeta las palabras, como un niño a su madre me dicen qué te pasa, no sé qué contestarle digo cualquier cosa con tal de no nombrarte, tengo las lágrimas interpreto una sonrisa, sigo adelante cuando todo se termina a veces no sabe, no encuentro una solución La situación me tiene grave Me siento confiable y de tonto eres mi jarabe La enfermedad de todo con de todo, eres la que sabe Así que wow, mami chula, dime que te explico No existe réplica que a ti te reemplate un besito Porque yo soy capaz de buscarte hasta el infinito No sé una necesidad de decir que te necesito de sentirme que te tengo y no tenerte nada De soñarte por la noche y por la mañana na, na. Y yo que sueño más con llévate a Cancún. Y da un tour en Hotel Paradis de Punta Cana Dime, ¿cómo te explico mami que te tengo ganas? Yo tanto buscando, pero si me frené eres bacana Yo, yo quisiera que el destino Nos juntara, papá te de pedirte perdón No volví a cagarla, Perdete fue Como sentí el impacto de una vale, Más yo me Conformo con volverte a mí y decirte hola Perdete fue como sentí el impacto de una vale Más yo me conformo con volverte a mí Y decirte hola, solo dime si tú Estás dispuesta, porque yo te encuentro pa' ti Solo necesito una respuesta Yo sé que estás bien, pero mi corazón detecta la energía Para buscarte mami, dame que Contesta y solo dime si tú estás dispuesta Porque yo te encuentro pa' ti, solo Necesito una respuesta. Yo sé que estás bien, pero mi corazón detecta una energía. Para buscarte, mami, comete con peña que te pienso por la madrugada. Vuelve que te extraño. ya tengo ansiedad. No, sé que te... no recuerdo que de Cada uno de tu gesto. Cada uno de tú te quiero. De madrugada la beso, susurro un te quiero por si no regreso Porque estamos de paso, todo se lo lleva el viento El amor verdadero es lo único que permanece eterno Ya sé lo que es perder en este juego Bebía y me drogaba porque no hallaba consuelo No comprendía la vida, ni tenía conocimiento Estuve a punto de matarme con un puñal en el pecho Llorar a Carmen, vi sufrir a papá. En la mente tengo esa imagen clavada, sumergiéndome en dolor y ansiedad, asumiendo que mi hermano no volvería jamás a la madre de mis niños. Casi llego a perderla por culpa del alcohol y de mis malas cabezas. Tuve que tocar fuego para darme cuenta, tuve que renacer una tarde de primavera. No sé dónde estaría yo sin ella, fue su cariño el que rompió las cadenas. No sé dónde estaría yo sin ella. No sé tenemos recuerdos Que me dejamos Te damos de sus presión. Cada uno De su te quiero De su caricia De su caricia para equipar neto, el de la conexión de la mina y el carmelo, la gitana del siglo es pucha anti mortadelo, el destino de la gira dice, esto es bueno ¿cómo? no puede superar lo que traes, ¿quién oh, te crees que eres? me enseñé, las primas que tú al no tienen ninguna idea, si quieres tú de antes, si te digo tu pelas, si quieres encontrarme esto, ya me mueves treinta, así que no le diste dos de calle, quien menos te espera, suele ser quien más reparte, sigila tú quien anda, y cuida los detalles, Puede que mañana te reviente por farsante Tus colegas no te quieren, son unos papanatas. Si te quisieras no te reirían las gracias Se animan a tu vera solo para estar de casa Cuando caigas en la ruina ya veremos lo que pasa He jodido siendo yo un adolescente Tuve que echarle cojones para salir adelante Cometí errores y te sufrí a mi madre Me enfrenté a mí mismo y puedo mirarla de frente Hago mi camino, luchando por lo que Doy la vida por mis hijos y la mujer a la que quiero Soy lo que soy, para lo malo y para lo bueno Con el corazón suelo y puños son de piedra y acero aprovecho el momento porque todo el pasajero Nacen en el asfalto como nacen los, los guerreros ah. lo que enloquecer Verá que el tiempo Pasa lentamente Y todos mis compadres Le nubla la mente Así que habla conmigo si quieres decir la verdad Hay gente buena que le falta la humildad no así de guapo es mejor la sociedad Somos los más que donde estamos no Sonamos guapos con mi hermano Sergio y Maya Nos estamos aquí nos la falla Son así de guapos en la playa, fumando de la gaña, visto marihuana. Sonamos bien con el celito, el soniquete del jazzo, bro. Sonamos fresco en el bar y con el temor, de que nunca del reggaeton Siempre bien pegado con el chino demostrado, lo que tenemos siempre regalado. Sonamos guapos Soy soy, yo soy melodía. Ah, wow. en verdad, si no me conocía, mami, yo me presento, soy la rabia día, Yo si no sabía con quién yo ando. Ando con melodrama y con pura liga. También con mi mané, y con y pisarme. te lo estoy diciendo, disento, con chiquito no la sabía. Yo estoy yeah. parte de copa. en verdad, mami, por la buena saltitopa. Si tú no lo sabías, por pues me estopa. Que tú me que lo que conmigo por la redes Que yo soy la palmera que salen para la calle demostrando en la acera que lo que mi hermanito en la calle en la acera metiendo mano por donde camino y niño se le vola a mi hermano compadre a todos los vecinos diciéndole que lo que compadre por donde yo camino yo no le paro nada porque soy un asesino yo improviso heavy bacano oye mi hermano cómo es que lo hace loco un dominicano que presente el género compadre con la mano y que lo lleva a hasta con los granos es que yo tengo la que a la cabeza, mi hermano quítate del medio, soy fuerte sin darle a En verdad si a ti no te interesa, yo soy demasiado duro, en ¿de verdad <tose> <tose> La, niña, la, niña, la está liando Cuando llega la noche se convierte en Ninja Warrior Si broneas con su dama el cuento se pone malo Es la mariconela, vela, cuchillo afilado Mi sin sinela, buen samaritano No se corta un pelo ni se pone colorado Va pegando brincos por las calles del barrio que llegamos la otra tarde con la guitarra en el parque Estuvo Sergi Maya apreciando buenos cantes Un grupo de odiadores con cara de fuckers vinieron vacilando y les dimos aguacates ¡Ah! yo, gitano yo soy 930 Yo llevo en la sangre, el cuerpo me pide guerra Siempre para adelante y que sea lo que Dios quiera Con le guita el nigga, con la marcheta ¡Ah! Yo tengo un gitano mono que toca a la palma. Hay gente buena dentro de ellos, tú armas. arma. Lo hago fresco, y en Carlos bella. Si pensamos en el suelo, imagina las estrellas. Suenamos bien, sonamos mal. El estilo de la reina Díaz de Namahuan, el estilo por aquí. batalla en 28 años de edad, he conocido la traición y la cara de falsedad, jugaron con mis sentimientos, piso que era humildad. la alegría se escondió para que yo no la encuentre más, pensé que esta en un sueño y resulto ser realidad, pero tengo dos razones por las cuales hay que luchar, a veces no puedo dormir, la mente me pide avanzar, y quisiera dividirme, pero el tiempo no me da. me regaló como el tesoro más sagrado, Esto ustedes en el olimpo que que ah, que vida, yo le he fallado, yo solo soy el mensaje del camino que he pasado Agradecido eternamente por lo que confiaron Oh, yo creo que este yeah. ¿Tú estás loco? Yeah. Agradecido eternamente por lo que confiaron Siendo sincero, también gracias a los que se doblaron a que no vieron, muchos de los que se fueron Si estoy aquí también es gracias a los que se doblaron Porque quiero precauciones, porque siento tan real que prefieren el dinero, no material se supone Mis letras son diferentes, si el corazón Dios te pido que me escuche Porque quiero explicaciones, porque siento tan real Me mandas a un mundo de clones, que prefieren el dinero lo no material se supone, mis letras son diferentes bro. Para mantenerme en pie, tengo 10000 mil razones Y una mente con muchas visiones Por eso ya soy frío, no siento desilusiones Mis letras son diferentes, si el corazón la compone bro. Mis si letras son diferentes, si el corazón la compone, Tengo un perro inglés, no sabe hablar español, pero él me dice yeh, cuando yo le digo no o no Estoy fluyendo como pez, estoy fluyendo en este son. cuando ella lo quiere, lo quiere, ella lo quiere yo Estoy con Kim del metal, cuando domino todo este instrumental la Maya, tocando la guitarra, jugando su papaya, yo pego la jarra, pero Me apetece su carla, porque yo soy HP, para acabar con lo que te pesa, soy Ava a la a dar, a cantar unas cuantas veces para yo me que trepes si vienen a joderme me van a tener hay muchos gendarmes que están en Francia suelto elegancia, es la real pero siempre con sustancia N-A-S-T-I, no llamas el FBI, me pongo unos civis está buena está la quiz, si la quieres para ti, si la quieres para mí con el Sergi Maya le digo el King Aquí neto lleva casco, yo no sé quién es Pero sé que cuando me emborracho me pongo de revés Aunque pocas veces fumo hierba plantada en valles San Felipe de Pudila representa el caso y culo, sabes Que yo tengo graves tiene si nubes Y yo lleno mis pulones no con la su... que Vamos a brindar,